Bueno, Pumas en es el zorrito Acá en las instalaciones de Canal 7 ¿Qué pasa con estos animales? Se lo vamos a preguntar a ella Palabra autorizada a Jennifer Ibarra Veterinaria eh, eh, de la Fundación Cuyunche ¿Cómo oh, va Jennifer? ¿Qué tal chica? Gracias, gracias por la invitación eh, Hay que tener cuidado Podemos encontrar ciertos animales Que no estamos acostumbrados a ver en lo que es ciudad Así es, hay algo que se llama fauna urbana ¿Qué uh -huh. es eso? Es la fauna silvestre ...que habitan la ciudad, con la cual convivimos a diario. Pasa que, bueno, uno en la, la no vorágine la de la diaria... ...no le prestas atención, pero ah. si tuvieras menos celular... ...menos auriculares, escucharían más y verían más. Sí. Eh, lo normal, bueno, lo común, por supuesto... ...todos los que son aves de la fauna silvestre... ...pero entre los mamíferos, eh, lo más común... ...sobre todo en la periferia, bueno, como pasó acá... ...tenés el zorrito gris... Puedes encontrarte una zarigüeya o comúnmente llamada comadreja, los gavilanes mixtos, estas aves rapaces que andan por la ciudad, uh -huh. hay que prestar atención, cada vez hay más caranchos, tenesteros, lechucitas, um, bueno, más o menos esos son los que, los que más comúnmente se ven. Eh, y a medida que te vas yendo hacia el pie de monte Puedes encontrarte otros animalitos Como hurones, gato montés Y el mismísimo puma Para, pero a mí me vendieron que por la pandemia Ellos habían venido, me mostraron foto y todo Vos decís que siempre estuvieron y no los vi Hubo de las dos cosas, más tranquilidad Pero yo creo que nosotros tuvimos más tiempo Para ponernos a observar uh -huh. Estábamos todos atrás de un vidrio así, uh -huh. Y veíamos en el patio cómo andaban los animalitos claro. este, así que sí, A lo mejor salían porque nosotros estábamos sea, Exactamente, no se, se acercaban a más Por supuesto, Si ellos tratan sí. de no acercar en el caso de los zorritos, por ahí son más confianzudos, por así decirlo, porque, bueno, se acercan por ahí a hurgar el tarro de la basura, a ver qué hay, sobre todo en los barrios más alejados, uh -huh. en estos country, barrios cerrados, es común que, bueno, los zorritos se, se acerquen. ¿no? Pero el zorrito de última lo ves y te, bueno, te, te parece tierno, querés que se quede, lo atendés ahora. vos un dijiste puma. puma recién? Yo te lo digo, Jennifer, yo me cruzo con un puma, no sé qué hago, o sea, no sé qué hago, me hago encima del miedo, te lo digo bueno, lo, bueno, lo bueno de estos espacios es sí. eso empezar a, a pensar en una convivencia más armónica con la fauna silvestre, con la fauna urbana, no digo que en este caso el puma pertenezca a la fauna urbana, pero sí es un animal que nos encontramos frecuentemente sobre todo si me están escuchando, viendo los runners, que por ahí salen a correr el año pasado se encontraron de frente con uno ahí por la zona de Villa Vicencio y saber que estos animales están, entonces como vos bien dijiste, eh, bueno, qué hacer no? ¿Qué cuál hacer? es el protocolo para uh -huh. actuar eh, quiero aclarar que por ahí, mientras más nos vamos al pie de monte o a estos barrios de montaña, el puma va a bajar por las noches. Cuando nosotros estamos durmiendo, él baja a ver qué onda y qué hay entonces por ahí es cierto que hay ataques a terneros, a potrillos, a gallinas, a perros, entonces bueno tener la precaución de guardar esos animales, de tenerlos seguros porque nosotros estamos invadiendo en este caso lo que es pie de monte y montaña propiamente uh -huh. dicha, hablo de Uspallata, Potrerillo, Las Vegas, El Salto y el mismo Villavicencio, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno volviendo a tu pregunta, el protocolo bueno qué hago por favor eh, en el caso de los runners me gusta charlarlo en particular porque está bueno que salgan a trotar juntos no, no no menos de dos nunca, cosa de que incluso por ahí, este, vamos a decirlo a uno le da ganas de ir al baño y te vas a un matorral bueno, el solo hecho de agacharse podés correr peligro, porque vos te achicas, entonces si el animal te está viendo es posible que te ataque, igual hay muy pocos, repito, hay muy pocos de registros de ataques de pumas a personas, en Argentina hay dos o tres registros, pero bueno tener esa precaución, no salirse de las sendas eh, e ir de a muchos no y bueno, llegamos a tu momento te encontrás con el puma, ¿qué haces? Eh, en lo normal y lo que los protocolos Recomiendan es, eh, por supuesto No asustarse, no ah, perder ah. la calma no que Para sí. no asustarse uno yo, eh, Al director es ahí me puso al director. Asustan. Y si yo le hago uh, así, ¿no? Bueno, es que ahí, ahí viene, sí Si el animal está, ponele de acá a la escalera Estamos hablando 5 metros, no sé cuánto hay hasta allá eh, En general es no salir corriendo Porque vos haces ahí ya de presa Ah, no el, el huele y que vos le tenés miedo Exacto, no, no solo eso Sino que, que ellos tienen el instinto De que lo que corre lo cazan Ah. Entonces quedarte quieta, no correr, es lo mismo que se usa con osos y con otros animales en otros lugares del mundo Y ahí sí, gritar, levantar los brazos para que parezca más bien. grande bien, mira, me dicen si, sí. si estoy medicada, sí. me han gastado no, no, por No, no, la levantar cucaracha? los brazos y gritar Y si tenés algo a mano, sí, tirar una piedra, tirarle un palo Ah, sí, golpearlo, y gritar muy ¿sí, fuerte. Claro, porque el animal ahí teóricamente se espanta es Le di raro. que no darles la espalda nunca No, no, por eso No, no solo la espalda, no, correr, no correr, pero tampoco darles la espalda Exacto. Pero es que ellos creo... tienen que verte los ojos, si no te ven, no ven ojos también ataca. Yo creo que todo esto en el momento que yo me imagino la situación con no, la que tenés puma, que estar entrenado, sí, te claro. entiendo, te entiendo. Tenés que estar entrenado, tenés que tener sangre fría y, y pensarla a la situación, ¿no? Tenés que pensarla, porque si te agarra desprevenido con la guardia baja, sí te vas a asustar. Uh -huh. Entonces, este, bueno, la gente que escucha esto y que ya sabe esto ahora, eh, sabe que, bueno, que puede pasar. Andamos mucho en el campo, andamos mucho en la montaña y, y esto es provincia, esto es tierra de, de Pumas. Claro. Claro. Es tierra de Pumas. Uh -huh. Claro, y, y yendo a, a otro tipo de especies, acá la productora nos habla de arañas, de víboras, pero ahí te estamos hablando de algo que si lo esquivas y ya está. Por supuesto, como dije, siempre no salirse de las sendas eh, no levantar piedras, no que haces el fogón y que levantas una piedra y la pones. Las piedras no se levantan nunca de frente, se levantan siempre desde atrás, porque si hay algo la volvés a tirar ah, y la dejás. Mira. No meter la mano en cuevitas y cosas que no sabes que hay adentro, porque ahí sí viven arañas, viven serpientes, viven otros animales. Eh, tener todas esas precauciones cuando uno sale. La cara es no, tremenda. No, no. Estoy con una cara así de, de balcón tremenda sí, sí, sí. porque me dan, de verdad, por ahí, me dan mucho miedo, y sobre claro. todo el tema de las víboras serpientes, sí. estas grandes que te puedes encontrar, que en el caso del Puma, bueno si sos un runner que te vas bien arriba o vas subiendo bien el pedemonte te lo puedes encontrar. Pero una víbora, Jennifer, querida, te la puedes encontrar sí. eh, abriendo la puerta de tu casa. No, no, por supuesto. Sí, pero de hecho, el año pasado son uf, mucho, Pero son mucho hechas. más benévolos que muchos seres humanos, dale. Sí, que no, te tranquila. tranquila. Bueno, eso también, para eso también hay pero que sí. estar entrenado. Con hijo, que no les den la espalda al canto. Y abierto la puerta a serpientes serpientes y no te has dado cuenta. Mi hijo sí. chiquitito agarraba una araña, ponía el vaso, le ponía un papel y la sacaba afuera. O sea, nunca hemos matado nada. Pero bueno, son cosas que, para las cuales tenés que estar entrenado. No, matar y, no. Matar estoy en contra de... Por eso tenés posibilidad de correrla con la escoba, ¿no? Y en el caso de las víboras las serpientes, eh, bueno, no pasarle cerca con eso es suficiente. Claro, que no, no te pues alcanza. alguien que entienda del tema pero Ey. en general, bueno, toda la gente se asusta y bueno, palazo, zapatazo, ah. escobazos lo mismo ocurre con los murciélagos que también son oh. parte de la fauna urbana son absolutamente útiles y necesarios y bueno, en el caso de, de también encontrar un murciélago que esté dentro de tu casa eh, lo ideal es no gritar no prender las luces cerrar la puerta y dejar abiertas las ventanas si a las dos ah. horas el murciélaguito sigue ahí Ahí tenés la opción de poner una canastita, un vaso, un cartoncito por abajo y lo llevas afuera. Pero no, o sea pero te, no te va a hacer nada el No, no, ellos no, porque ellos, ellos te esquivan, ellos jamás, uh -huh. no es cierto el mito ese de que se enredan sí. en el pelo. O es que eso. te chupan la sangre. No, no es cierto <risa> nada de eso, no, no. No, no solo van, bueno, pero otra cosa que tengo, pero te, se van a reír las dos por lo que, te, por lo que a voy a ver. preguntar, pero me parece que nos está pasando mucho y capaz que ahora en el invierno, hormigas rojas. ¿Qué hacemos con las hormigas rojas en la casa? les pedís que se vayan pero y es, se van es verdad te lo eso juro. que te dicen que tenés muchas porque no las abuelas idea. dicen que son envidia. envidia no te das una idea de verdad un montón de hormigas no es rojas. raro porque ahora con el frío claro lo, lo común suele es que ser estén inactivas suelen suele aparecer, más, me aparecer me veo, en una verano extraña que lo que me estás mostrando este en general uno mueve un poco el hormiguero y se van se van a otra parte eh, pero bueno hay otros que por supuesto tienen que usar veneno para para eliminarlas no sé en qué parte de la casa en todas las tenés en las esquinas Todas, tremendo. ¿Qué pasa qué pasa con esas cuestiones caseras que dicen poner una rodajita de limón poner sí. para no poner veneno? Ajá, vinagre. ¿No? Eh, hay que probar ajo, también es otra opción. El ajo suele frotar con ajo y, y, y anda. este Sí, porque en general las empresas de saneamiento bueno van a ir con un. No digo, para no matarlas. Para, por eso, para no matarlas, ¿no? Uh -huh. este, ir barriendo todos los días hasta que. Con pero a ellas molestia, no les tenés, ¿no? Se, se terminan ¿no? yendo. No, <risa> imagínate. No, pero soy re, para todo esto soy. Claro. Y por ahí me da miedo estar con mi hija y que ella me tenga claro. defendiendo y yo gritando me encuentro en puma lo último que voy a hacer va a ser levantarle los brazos <risa> claro marisol le salió rey no yo no voy a olvidar ¿Vos te practiquemos. ¿Oh? Pero vos te vas a hacer, pero vos tenés un puma enfrente, estás con tu bebé en el coche. No, no sé, no. ¿Te asustás el puma? No, no sé, pero le preguntaba a la, le a salir le, la, la le, puma de ahí, la leona y, y lo sí, a la sí. Le preguntaba sí, sí. acá a la, a la palabra autorizada para que nos vaya a enseñar no, tips. Sí. Después de que se vaya Jennifer de acá, todos vamos a saber lo que a debemos no, hacer, ser, a nombre, de ¿no? darle no y darles la espalda. De, de la naturaleza cuando uno sale. Eh, no meterte en lugares que, que no corresponde, tratar de, de, de ser respetuoso respecto a eso, de no, no invadir lugares que están raros, que están muy tupidos, que no sabes qué puede haber. O sea. ¿Y si encontramos algún animal que está herido? En los animales heridos eh, podés hacer las opciones de llamar a, a la Dirección de Recursos Naturales, uh -huh. al 425-2090 o al 911 y la policía ahí nomás este, conecta con la Policía de Seguridad Rural que suelen ir a buscar los animalitos, o bueno, con Fundación Cuyuncha, nuestro WhatsApp 1213-471077, que bueno, a veces nosotros hacemos la conexión para asistir los animalitos. Jennifer, quería, ¿hay más conciencia o sigue habiendo eh, mucha domesticación de animales que no deben ser domesticados? Hay bastante más conciencia, eh, de 30 años a esta parte, que es lo que va a tener ya casi Fundación Cuyuncha y todo el trabajo que se ha hecho, hay mucha más conciencia de la gente, hay más educación, hay más información. Eh, bueno, a consecuencia de eso, más respeto por la fauna silvestre, está claro ya casi en casi todos los niños que los animales silvestres no son mascotas, ¿no? Uh -huh. Entonces cada vez cuesta más que, oh, o sea, no ves que estén pidiendo para Reyes o para el Día del Niño un loro, una cata, un puma, un mono, una tortuga, animales que no corresponden, que ¿no? Corresponde, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Y ahora sí que estamos próximos al Día del Niño, recordar que aunque sean animales domésticos, tiene que haber... Eh, eh, decisión de toda la familia de adoptar un perro claro. o un gato. Si la decisión no es de toda la familia, tampoco lo adopten. No. Porque termina recayendo en la pobre madre que hablaban recién uh -huh. que además de atender los hijos no sé tiene que atender la mascota ya. que después nadie atiende. Así que es mucha responsabilidad Adoptar un, un ser vivo, ¿no? ¿Qué? Afortunadamente, perdón, no, no, afortunadamente ya no. casi no quedan locales de estos sí. en eh, los que vendían. Sí, una sí, serie se ve cada animal. vez menos, están las, las ordenanzas municipales de, de prohibición de exhibición en, en las vitrinas, y bueno, uh -huh. por ahí al no verlo no, no surge las ganas de, de tenerlos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué fue lo más loco que te enteraste de alguna mascota que hubo acá, por lo menos en la provincia de Mendoza, así de que hayan tenido de algún animalito de mascota? No, de loco. todo, hay gente que ha tenido pumas, zorros, monos, este. arañas. Pero, Perdón, Certificados que los sabían o que no, o que no se sabía que los tenían, los tenían como puertas para adentro. Eh, no, puertas en el para adentro. Los monos, pues. claro, puertas para adentro y después bueno con, con procedimientos de la dirección. Ese que está en pantalla era el monito carayá que era uno de los más tenidos como mascota cuando yo vine a vivir a a Mendoza, y bueno, ahora por suerte cada vez se ve menos, ¿no? Pero uh -huh. siempre, bueno, productos de procedimientos de, de la dirección de, de recursos naturales. Sí, si Lo que estoy viendo últimamente sí. es mucho conejo como mascota, pero conejos que muchísimo. prácticamente actúan como perros sí, y, que, y, que, y que duran un montón, porque viste que, que, que pero, era complicado. Sí, muchísimos conejos de las que se llaman razas enanas o razas medianas, que son de pequeño tamaño, que no pasan los tres kilitos, eh, y son tenidos como mascotas y viven entre... Sí, unos ocho años más o menos. ¿Pero es aceptable el o no, digo, como tenemos al perrito sí, sí, el gato? son animalitos ¿Sí? domésticos, bien? animalitos ah. domésticos de criadero, pero bueno, también requieren mucha responsabilidad, más que un perro con gato. Sí. Necesitan más cuidado, más atención y son más delicados. Por este... último, si nos enteramos de algún de alguien que tiene algún animal como mascota en la clandestinidad, claro. La, exactamente, ¿qué hacemos? Nos contacto con ustedes si sí, ilegal de animales uh -huh. de la fauna silvestre, eh, al, como dije anteriormente, al 425 2090, que es la Dirección de Recursos, también están hoy las opciones de acudir a la página web de la Secretaría de Ambiente, las redes sociales, las redes sociales. Bueno, muchos nos escriben directamente a la fundación y nosotros nos comunicamos con fauna y ahí se hacen los procedimientos. Todo lo que sea, no solo tenencia, sino cacería furtiva o tráfico de fauna. Bien. Jennifer, querida, se nos acabó el tiempo, nos pero muchas siempre. gracias como siempre bueno, a ustedes chicas Un por placer. la invitación y este espacio para la fundación. Gracias. gracias.